Por estas calles con ese ruido, sabes no llamas de atención Tu guitarra mejor sonaría en manos del mal del Parkinson Algún acorde con este flow, yo con un micro en todo mi show Esta es música para hombres de tierra, lo digo a eso, bro Sinceramente me causan risas, hablas de mentiras y cualquier misa solo que me haré tu criterio y no dejar el rastro de la ceniza Yo con eso te quiero decir que bla bla bla tus opiniones que esta música sigue donando estas son mis predicciones Todo lo mismo va a religión comparado a rap religión me con atención y aprende a hablar no solo de lo que se debe entonces el necro en del micrófono y sabe que no me pude Buenas noches bandas estamos esta noche en el Chapulcepec en el bar de La Pinta Negra eh, nos vienen a acompañar esta noche Necro y su banda el cual representa una parte muy importante de, de la lírica y del hip hop tapatío y el, el cual viene entrando justamente en este momento. <risa> lo pues banda, ¿cómo andamos? Luego aquí con taromar eh, aquí ven aquí al Sagrario y andamos de la mera peda. ¿Qué es lo que ustedes ¿Eh? Eh, muestran en sus canciones? ¿Qué es lo que es el mensaje que ustedes le llevan a la banda? Pero realmente el mensaje varía. Ahí tenemos temáticas abiertas, no tenemos algo fijo. Pero realmente lo que pensamos es pura realidad, son puras vivencias. Son un colectivo, son un grupo, son de mías. Realmente somos amigos de pequeños, cada uno las cosas. Empezamos a escribir, empezamos a sacar beats Empezamos como todos, como todos que bla bla bla tus opiniones que esta música seguirá que estas son mis predicciones todo lo mismo va rap Yo te puedo hablar de mí yo tengo se, diez años, se me años haciendo rap yo tengo desde el 2003 2004 también haciendo rap si no empezando a escribir Pero reúno empecé con un grupo de barrio ya le conezco porque empecé a, a hacer más y todo es que nada para no? lo que hemos vivido en las calles en la familia ¿Ustedes qué notan como parece el mensaje que ustedes transmiten a El mensaje siempre es una realidad. Es expresar lo que la gente no quiere escuchar muchas veces la gente no quiere decir Si uno que que se reprimen. escribe la verdad O sea, si el gobierno o tal cosa pasa digo no los no lo Me perjudica de esta manera, nos perjudica más gente No de esta manera, hay gente que no es muy difícil para ellos tener un lugar donde se cumplen, no sé cómo... Sea, no puede ser para que sea lo que ven, no, aquí está el pelo de las cosas. De, de la esta música sigue aflando, estas son mis predicciones Todo lo mismo va por el youtube para agarrar su religión. Y el mundo me llama y yo me cuento, cerca de mi son. Con atención y aprende a hablar con lo que Con es el... estas palabras se podría decir que el resultado de todo esto que nos es gusta crear y no destruir. Quiero estar bien conmigo Corrigiendo los errores que he dejado en el camino Que no está por demás arrepentirme de mis actos Perdóname mamá, papá, por tantos malos ratos Hoy me quito esa venda que ataba a mis ojos Preferible hacer música solo que atenerme a otros Preferible es estar con los que siempre han estado Que ya no voy sin de los que mal han hablado Quiero Que este rap me es tan viejo De ir cuando crezcas a escuchar rap es mi consejo No sigas al rebaño, déjalos que sean pendejos Solo créate ideales y así llegarás muy lejos aún me quedan tantas cosas por hacer en esta vida Y no quiero que el tiempo solo venga a jugarme otra mala Recuerda que tú y yo éramos uno solo algo sólido Mas sin embargo desapareciste sin ningún motivo Aún sigo vivo evitando errores Apartado de problemas que empeoren mis situaciones Y si lo hice mal, recuerdo que fue por terco dirá mi lápida, elegí una vida rápida, procuraré no olvidarme de los míos, enseñarles de valores y de los muy buenos principios, a pesar de todo lo que se me ponga en frente, marcaré mi historia antes que llegue mi muerte. No esperaré, sentado mientras todo pasa. un poco de nuestra historia. Bueno, este, ellos fueron mi necro, mi mamá, y, ¿Y a el, el salario Sí. Muchas gracias. Mucha y paz, gente. Gracias. Gracias está haciendo rap, la neta de esta banda viene ya de ratote haciéndolo y pues vamos a redactar un pinche rindito ahí, no de no improvisado, ¿no? Porque la vida es eso, improvisar, nadie ¿no? nos dieron un pinche manual de cómo se vive este cotorreo, no sé, nos quiere decir algo? Pues qué chido que esto se esté apoyando el Hip Hop Nacional, salió de Guadalajara, de Zapopan, y pues aquí andamos con muchas ganas de seguir, muchos años que nos cuelgan. Yeah. Chido, yo soy de la mar y pues ya se la sabe, ya en la otra cápsula ya les dije pues algo de lo que me gusta y todo lo que me gusta hacer, pues, pues no sé, pues, tengo otro nada comentar, chido, ¿a chido a ustedes, la neta que hacen estas cápsulas. Yo soy sagrario y yo soy un chico con suerte por la... <risa> <risa> hacer música con conocer banda y hacer música con ellos. ¿no? <risa> Bueno vivo, yo la vida improviso, tú sabes bien que yo no camino tranquilo, pero no aviso. Aquí estamos sentados bajo la escalera, pero nadie espera, de uno, no y de tres, tú sabes que aquí este es este el estrés, lo sacamos expresando el plan, tú sabes que no es normal, somos dos gusanos de tierra, no dicen en su canción, tú sabes, y a veces yo me siento muy cabrón, pero no no eso yo tan solo te expreso tú sabes que eso es sacar el pinche hueso cabrón que está colorado tú sabes de lo que pegas y no hay que parlo que que la realidad es cruda como cruda tiene realidad Verás que somos personas normales. No te guíes por la ropa, por el instinto. Todos tenemos el pensamiento de fluir en este circo. Y así lo hacemos de una forma artística, muy lírica, mi drama, muy forma, muy grande, con mi forma, mi obra, mi forma. Así lo hacemos de vez en cuando. Yo me lo no tengo, siento el pito, el Así lo hacemos para variar que quieren hacer, quieren tener, quieren variar, para acarar, para aclarar así si lo hacemos de vez en cuando me presento Guadalajara me presento es una buena educación y no quiero fama y si eres entiende que lo que tengo son 10 años que vendo haciendo rap no quiero tus monedas solamente quiero que me aplaudas en los shows que se metan tus letras por el cerebro para que los eduques a tus niños después. Suena bien, de una vez seguimos improvisando, o sabes. Que aquí estamos pensando Un poco de este aunque no es categórico Tú sabes bien que mi flow es demonico, Así lo hago, bro Yo canto lo que siento y lo que expreso Es la verdad, sabes, no me gusta La mentira porque solo La realidad te hace libre Tú sabes, bro, así me siento Cuando este loco escribe Y así lo hago, bro Hay mucho público pasando Pero sabes que no importa, que estoy improvisando El sagrado está coreando Y esto suena bien Porque estamos doliendo Con mis troles Tú sabes que yo me siento libre Y este cabrón me así Porque es una pinche liebre Va muy rápido Y a veces muy lento Tú sabes bro Se trata de servir No por el talento Yo, yo, yo, yo, yo. Mucho respeto para todos, gente Gracias A esa machila invitación